Hola gente de Youtube, muchas gracias por los 20 suscriptores, estoy muy feliz y pa' celebrar Jare un especial por los 20 suscriptores mañana. Bueno eso ha sido todo, hasta la próxima, chao.